Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. ¡Ay, Dios mío! Hoy es un día muy, muy, muy, muy, muy especial. Y por eso hay cosas muy, muy, muy, muy, muy especiales. Eh, en primer lugar, hay mucha gente que se, que está esperando esa oferta de Reyes. Porque hoy es el cumpleaños de mi niña. Hoy cumple ocho años, 8 bestialidades de años. Es increíble. Hemos hecho una pequeña celebración, evidentemente. Y además me lo ha dicho. Dígelo a la gente que la de suscríbete y dale a la campanita, soy yo, y que es mi cumple y que la oferta es por mí. Pues eso es. Y es, ella se acuerda, ella, ella, es, ella tiene muchas ganas ¿no? de ser mayor, pues como te ha pasaba a todos, ¿no? Y hacer todas estas cosas que hacemos los mayores. mi abuelo es youtuber, tío, flipa, imagínate. ¿no? Para, para mi niña lo que es. Um, y bueno, pues tenéis un pedazo de descuento brutal en la web, pero especialmente en los cursos. Me ha apretado más de lo normal. Y cuando digo más de lo normal, es por algo. Eh, ahí lo dejo caer. Nunca ha he hecho un descuento tan grande, jamás. O sea, pero me ha ablandado. Me ablandado esto. Nos hacemos mayores, esto no puede ser. Esto no puede ser. En fin, el deseo de ser hábil a veces impide serlo, decía François de la Rochefoucauld. Rien, rien. Bueno, pues el gabacho este decía que el deseo de ser hábil a veces nos impide serlo. Sí, porque queremos ser... Eh, queremos tener tanta habilidad, queremos tener tanto conocimiento, queremos tener tanto hacer tanto, acumulamos el ver vídeos, el, el leer libros, el tomar muchos apuntes, el intentar aprender todo lo que podamos, pero no estamos haciendo nada. Sí, estamos cultivándonos nosotros mismos, como dije ayer, somos la mejor inversión que podemos hacer en nosotros. Eso, eso somos el, el mejor valor que hay. Eso, eso no cabe la menor duda. Ahora, por cierto, vamos a ver ¿Cuál es un valor que ha estado subiendo durante todo el año 22 a pesar de la que ha caído? A pesar de la que ha caído. Eh, tenemos que aprender a ver los pares, por cierto. Y que yo creo que va a seguir subiendo a lo largo del 23. La cuestión es, ¿comparado con qué? no Porque las cosas suben o bajan. Alguien me preguntaba, oye, si el dólar se va a la mierda y tal. Pues, depende, depende porque el dólar baje, el resto de las cosas podrán subir o podrán no bajar. Es decir, si el dólar... Eh, resulta que se mete un castañazo porque se lo mete toda la, toda la economía y demás, pues vamos a caer todos. Si el dólar baja porque tiene que hacer su bajada natural y suben los demás valores, pues ya sabéis, si el, el contravalor por ejemplo del Bitcoin contra el dólar, subirá. Pero si es porque se va a la mierda de la economía, va a bajar absolutamente todo. Eso no nos quepa la menor duda. Bien, entonces es importante ver el valor, el contravalor que utilizamos para para tradear o para invertir en ese valor. Eh, sobre todo para que estéis muy atentos a las cosas que pasan porque yo creo que mmm, el exceso, igual que el deseo de ser hábil, hábil como decía, ¿no? a veces nos impide serlo porque eh, tomamos un exceso de, de querer perfeccionarnos todo, an to, tanto antes de empezar, que nunca, no, nunca empezamos ese algo, lo que sea, no, no tiene por ser es mil cosas más a lo largo de la vida. Pues, eh, en este caso, pues con los pares y con las cosas pues pasa algo parecido, tenemos tanta información, tantos canales, tantos eh, idiotas como yo diciendo tonterías, pues que al final, eh, ostras, se nos va la cabeza y no prestamos atención a lo importante, a dónde está el cogollo. Así que vamos a verlo. En fin, comenzamos el curso ya, año nuevo. Para mí es... Eh, los cursos normalmente... Mmm, comienzan de verano a septiembre, pero sí que es cierto que empezar un año con motivación, con ganas, con inquietud por seguir haciendo cosas, a, a pesar de la edad, a pesar de los años, de los años que llevo ya con el canal, yo que sé, eh, vídeos todos los días. A partir de mañana, prácticamente todos los días, quitando alguna excepción, habrá un pequeño análisis mañanero, cinco minutitos, para ver dónde estamos y qué podemos esperar a lo largo del día, por cosas que puedan suceder, y ya el vídeo de la tarde, procura que sean más cortos para no volvernos muy locos. En fin, para no volvernos muy locos y que no sea otro, pues vamos a comentar algo que ha pasado que es brutal. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, la de suscríbete y dale a la campanita es ella, es mi niña, ocho añazos. Bien, eh, noticia bastante eh, no inquietante, pero sí importante, ¿vale? Activos digitales basados en oro emitidos en Rusia. Una plataforma blockchain construida por la institución bancaria más grande de Rusia, Sber, se ha utilizado para eh, emitir activos digitales. Eh, respaldados por oro. Están bajo la blockchain de, de Stellar. ¿vale? O sea que ahí, ahí lo dejo. ¿vale? Que sepáis que estaban bajo esa blockchain. Pero otra importante, otra importante plaf. ¡Tachán! Señoras y señores, proyecto de ley sobre el rubro digital presentado ya al Parlamento eh, ruso. Eh, se ha presentado eh, y bueno, pues eh, vamos a ver ahora mmm, lo que tardan en, bueno, pues, en decidir eh, qué hacen, qué no hacen, qué, qué camino cogen. Aquí se dice, no, el euro digital. De momento es todo aire. Eh, se ha presentado el proyecto de ley dedicado al rubro digital ante la Duma del Estado, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, la legislación introduce reglas que se determina cómo se emitirá la nueva FIAT nacional. La, la nueva forma de FIAT nacional. Esto es algo que la gente debe tener claro. No deja de ser moneda FIAT. Porque hay mucha gente que me ha preguntado, oye, y si invierto en yuanes digitales, eh, ¿cómo subirá? Pues lo mismo que si lo haces en yuanes de toda la vida de ellos. Es decir, no va a cambiar absolutamente nada. Lo único que cambia es el control sobre ese dinero. ¿Dónde va? ¿De dónde viene? Saben que tú con este DNI, con este tal, tienes ese dinero y punto pelota. Entonces, ahora a partir de ahí, tú ya lo haces como a ti te dé la gana. Pero... Me, me resulta curioso que gente que está en el mundo blockchain, en el mundo cripto, aunque posiblemente imagino que sea la gente que lleva un poquito de tiempo, te diga y si invierto en yuanes digitales y si invierto en rublos digitales es exactamente lo mismo que el rublo de toda la vida. ¿eh? O sea, y si invierto en euros digitales a lo mejor nos lo regalan con un rasca del 11 al principio para que lo vayamos utilizando y bueno pues ya veremos a ver qué ya veremos a ver qué es lo que pasa o nos aplican descuentos por utilizar euros digitales y no utilizar o sea lo que ha pasado toda la vida, ¿sabéis lo de ese 3% en tarjetas de, de, de crédito y de débito que te devuelven, eh, si las utilizas, si las gastas, las compras, en vez de utilizar efectivo? Eso ha hecho que algún que otro país por ahí esté a punto de eliminar su efectivo. A puntito ya. Cuidado, mucho cuidado con estas cosas porque lo que viene... Es muy jodido en ese aspecto. Entonces, bueno, creo que son un par de noticias eh, interesantes, ¿vale? El tema de que el proyecto de ley ya esté presentado y esa moneda respaldada por el oro en, en Rusia, bueno, pues está bien. Eh, por otra parte, vamos a Bitcoin. Bitcoin que, bueno, pues sigue una, esta banderita que está haciendo después de la pequeña subida que ha pegado. Importante, os recuerdo que el gap lo tenemos en 16.535 a cierre. Vale, entonces, eh, ¿eso qué equivale? Equivale a, pues aproximadamente, pues un poquito por debajo, yo creo que este punto de pivote queda aquí. 560, 539, pues no nos vamos a este punto de pivote. Vale, he puesto 539 un poquito más abajo. ¿Puede que vengamos y sigamos subiendo y luego caigamos a cerrarlo? Pues probablemente. También puede ser que vayamos directamente a por él. No sé con qué ganas va a abrir el mercado, el SP500 aquí está que arrampló recordamos que tenemos dos doji seguidas vale al cierre en semanal y en diario tachan, teníamos una doji eh, coloradita pero pero una doji muy muy buena después de haber intentado ten, haber tentado otra vez esta zona de precios fijaros cómo aquí la tentó fue arriba lo ha vuelto lo intentó volver a tentar no pudo y se fue arriba y bueno y aquí cerramos con una doji está interesante está muy interesante tengo ganas de ver con qué ganas abre el, el año no me gustan los inicios de febrero porque son bastante raros. Así que, bueno, yo ya os digo, yo sigo, si hay alguna oportunidad, veo que hay mucho desgaste. Por ejemplo, en RSI, en eh, tanto en una hora como en cuatro horas en Bitcoin, en algún momento a lo mejor puedo echar un corto. Eh, pero de momento no me caso, no me caso con nada. Eh, dicho esto, pues bueno, está bien la subida que ha tenido Bitcoin en estos días. Por lo menos ha dado una oportunidad aproximada. Eh, lo vemos en base a, a ese gap del 1%. Wow, nos hemos ido to the moon, como decía mucha gente. Eh, y bueno, de momento, pues ahí estamos intentando, intentando solventar. Eh, fijaros que, a mirar, mirar dónde estamos y mirar dónde están, dónde ha llegado el RSI, ¿vale? Mirar dónde estuvimos aquí y mirar dónde estaba el RSI. Es decir, estamos más abajo con el RSI más arriba. No hay chicha, ni hay limona, ¿vale? Ni hay limona. Vamos a ver cómo abre el mercado, eh, vuelvo a repetir, porque en diario fijaros que es que, como es normal, pues el volumen se ha ido yendo al carajito, no es que estuviésemos mucho volumen ni mucho menos y menos a lo largo de esta semana, el volumen se ha ido yendo al carajo, poco a poco no, no, no, hay, no, hay, no, hay, ganas, no hay ganas, así que hay ganas de que baje. yo creo que muchos tenéis ganas de eso, eh, yo me incluyo en... Eh. Ya ese, ese pellizco que queremos que, que debe de bajar. Porque está siendo tan lento y tan... que al final te, también cansa, ¿no? Pero bueno, ya iremos, ya iremos adaptándonos a lo que el mercado nos diga en estos días. El total market por su cuenta, bueno, pues ha subido un pellizquito, cosa que no está mal. O sea, no es que haya subido una barbaridad, pero bueno, un 1,15% no está mal en un diario. Y la dominancia de Bitcoin, a pesar de que por la mañana he intentado pegar un cebollazo al alza, se nos ha venido abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el total market ha subido y la dominancia del Bitcoin ha bajado, ese dinero ha ido a algún sitio. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues vamos aquí a las altcoins y podemos observar que aunque tengamos algunas, ¿vale? Atlas, CTRS, Velas, eh, ANT y FIAR, prácticamente, y Nord, ¿vale? Estas seis en negativo, el resto cero y pico me la repapé inflan, Enseguida vemos que está todo el mercado de altcoins muy, muy, muy, muy, muy, muy verde. Pero ahora os voy a enseñar antes de ir al tema de altcoins. Fijaros Solana, eh, como ha despertado un poquito, de momento parece que despierta. Parece, ya veremos a ver la realidad de lo que pasa. Eh, antes de seguir con, con las altcoins contra Bitcoin, como acostumbramos, quiero enseñaros una altcoin que no ha parado de subir en todo el año. ¿Vale? Perdón, altcoins contra el, el dólar. Y es Monero. Eh, como sabéis, a mí pues, no bueno, me gusta bastante, porque creo que es no es una cripto, no es un token, es el token, es la cripto, ¿vale? Eh, porque nos guste más o nos guste menos, es la que nos va a dar eh, esa, ese punto, no ese, ese, esa, esa independencia del sistema, porque es privada completamente. Entonces, ¿qué...? Desde el mínimo que hizo a primeros de enero, por eso yo los primeros días de enero <risa> hago lo que hago. Eh, espero a ver qué pasa. Pues fijaros que ha, ha llegado a subir un 140% contra Bitcoin. Que es mucho decir, ¿eh? Contra Bitcoin. ¿Hay algún otro valor eh, similar? Muy pocos. Muy poquitos. Y más que hayan hecho esto. ¿Vale? ¿Qué ha hecho contra el dólar? Vale, pues antes de irnos a, a esto, vamos a, a ver monero contra el dólar a lo largo de todo el año. Fijaros, empezó aquí y contra el dólar, sin embargo, ha bajado un 19%. ¡Hala! O sea, que si hubiera metido mi dinero en Monero, hubiera perdido mucho menos, muchísimo menos que en cualquier otra cripto. Pero no solo eso, que si hubiera metido mi monero, mi dinero, perdón, Bitcoin contra Monero, le hubiera sacado a cada Bitcoin 1,4 Bitcoins. Pues sí. Ahora vas si y lo cascas. ¿En qué lugar está Monero? Por cierto, en el, en el CoinMarketCap. Shimmer. Buena cosa. No lo sé, porque no tengo, no tengo ni idea eh, de dónde está. Pero. Para mí debería estar entre las 10 primeras, siempre. Está la 16. O sea, no solamente ha ganado todo eso, sino que está en el puesto. ¡Oiga! No ha desaparecido el 16. Estaba por aquí. Aquí, 23, joder con una capitalización como la que la tiene, y con un volumen 24 horas de 48 millones. No es mucho. Bueno, depende. Así que bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Para que penséis y le pegáis cuatro, hay que investigar mucho más allá de lo que parece. Y sobre todo para que entendéis, para que entendéis qué es lo que quiere el mercado. Yo con esto tengo muy claro qué es lo que quiere el mercado. ¿Vale? Eh, no solamente por la subida contra el Bitcoin sino por la un 19% de verdad, en un año en lo que llevamos de año, todo el año desde, de, de, de enero a enero un 19% de caída ostras, creo que es para pegarle cuatro vueltas ¿vale? en qué invertimos, en qué confiamos y sobre todo ver qué es lo que narices quiere el mercado y el mercado está diciendo dame privacidad a lo tonto, a lo tonto dame privacidad Bien, dicho esto, volvemos a ver el porcentaje de cambio, porque tenemos... Eh, está bien que tengamos un, un día como hoy, que las Alcoins suban lo de Solana. Volvemos a lo mismo. Eh, ¿Se va Solana to the moon? Pues no. no simplemente eh, lo que hablábamos. ¿no? Estamos en, la, en la, el, el canal descendente. Ha venido a tocar y según ha venido a las zonas que teníamos más, más, más, más que marcadas. Porque son zonas antiguas, anteriores. ¿Vale? Puntos de pivote claros, clarísimos. Este... ...de aquí, de septiembre del 20... ...y este otro de aquí, de enero del 21... ...bueno, pues... ...estamos en enero del 23... ...y volvemos a intentar ir a... ...bueno, eso es lo anterior, perdón, este este de aquí... ...es el de mínimos... ...que es el de febrero del 21... ...cuidado... ...de momento parece, lo que dijimos la otra vez... vale ...que parece que quiere hacer un doble suelo en esta zona... ...con caída, igual que hizo este punto con este punto... ...horizontalizar... ...y seguir cayendo, al final... Si se nos viene esta zona, la zona de 16, no estaría mal... A pesar de que pase bastante tiempo para llegar a ella... oye Ojalá yo por mí... Que esta zona que tenemos aquí de antiguo soporte... Vamos a remarcarla remarcarla, remarcarla como resistencia... Porque ahora mismo resistencia... Eh, que en cualquier momento pues pueda puede ir a por ella... Por supuesto que sí... Inclusive pasarla... Por supuesto que sí... Si realmente se confirma un doble suelo aquí... Tenemos la zona de vértice en la zona de 15,60 aproximadamente, con lo cual nos podría hacer este movimiento. Hasta la línea de tendencia, la media de 200. Más allá de eso, yo no lo creo. Lo dudo muchísimo. Más con la que está cayendo y más Solana con la cantidad de dudas que hay a su alrededor. Pero bueno, ahí está. La cuestión es que ha subido. Enhorabuena a los premiados. Así que, bueno, bien. Eh, Trias, Ocaté, Badger, Fed, Naka son las que están aquí hasta el 7,5%. Y Vuelvo a dar un poquito de caña a decir, venga, oye, que, que estoy aquí igual, ¿no? En zonas que teníamos marcadas eh, más o menos eh, pues intento hacer su rebote a ver si es capaz de llegar a la zona de 0.20 eh, también está por aquí Noya, Gala Games con un 6.28 pero como vemos todas en un descenso eh, increíble por eso os quería eh, enseñar lo que era la parte de Monero porque no tiene nada que ver absolutamente nada que ver, ya no contra el Bitcoin, que este es su año, ¿vale? Sino como hemos visto, contra el dólar, 19%. ¿Cuánto llevan en un año todas estas? Pues desde el 22, desde aquí, ¿vale? ¿Cuánto han perdido? En este momento, un 94%, 95, medio 95 de máximo aproximadamente. ¿eh? ¿Vale? Estamos hablando de un Galaxy que salió disparado. Ya sé, hay muchos, ¿vale? El Phantom, el famoso Phantom, Phantom de la ópera, pues igual, ¿cuánto lleva? perdido, vale, ha llegado a estar perdiendo un eh, 95% aproximadamente, en estos momentos está en un 93 y medio muy importante Zcash a, a pesar de ser algo similar es lo mismo, pero no es igual vale, tacatash ha estado perdiendo un 77 en estos momentos un 73 aún así para pegarse con un canto en los dientes ¡Litecoin! ahí el Litecoin! Está, sigue subiendo ahí, intentando llegar a zonas que le interesan. ¿Pues cuánto ha perdido el Litecoin? Pues el Litecoin estuvo perdiendo un máximo de un 71% y ahora mismo está en un 49%. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que está en esa en esa fase interesante de su halving, que en cuanto le llegue pues eh, hará también su, su movimiento interesante, ¿vale? Y bueno te, seguimos teniendo bastantes de las importantes ¿vale? Aquí tenemos GRT, tenemos Atom, Tien Finance, también por aquí TKO, DOT DOT contra el euro, Ripple contra el euro, también subiendo un 4% así que bueno, más o menos lo que suben contra el euro lo suben contra el dólar, contra el dólar un poquito menos, 3.78, así que bueno está bastante bien el mercado, está interesante que las Alcoins hayan dado hoy ese respiro. Y bueno, vamos a ver cómo narices quieren abrir el, los futuros del CME, cómo narices quiere abrir, con qué ganas el SP500. Yo creo que hay ganas de hacer algo de caja y por qué no, por qué no irse al alza. La cuestión es que de verdad lo hagan, o sea, que no nos hagan un movimiento tonto. Pero dicho esto, ya sabéis que en esta línea que hemos marcado aquí, en la zona de los 16.535 es donde está el cierre, de los futuros del CME, y podemos venirnos abajo hasta la hora de su apertura, ¿vale? Inclusive posteriormente, no tiene por qué ser en el momento. Así que, poco más que añadir, chicos y chicas, como digo siempre, aprovechad lo que os viene, feliz año nuevo, y vamos a por el que está bastante interesante. Chao, chao.